Miles de canciones explota en mi cabeza como palomas blancas que giran a mi alrededor. Sabes muy bien que estás es mi naturaleza. Vivir dentro del aire de esta canción. Y tú.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 que me olvidé, pero create un verso en mi boca desde el corazón, pero yo te digo que no, que me acompaña la mecánica del alma al aire de esta canción, pero yo te digo que no. Me acompaña la America.